<laughs> <laughs> <laughs> Ay, como bien ¡Aproxión así! Bueno cariño, venga, que voy. Anda, tira. Por favor. Pero bueno. Ya tenemos la bomba, funciona con este detonador Solo nos queda dos narra Sencillo y eficaz, tú la llevarás a la fiesta La vía se infiltrará en ella y cambiará la tarta Una vez muertos todos y Sebastián contento, la academia se quedará con el dinero Vámonos, que viene la policía. Gracias, procura que no quede ninguna prueba. Esto había llegado demasiado lejos. Me la iban a pagar.